Saludos comunidad biocéntrica, nos encontramos en el punto 3 del capítulo 1 de la teoría de biodanza de Rolando Toro, editada por Alap y el título es Conexión a la vida eh, Lo primero que nos encontramos es una definición de Rolando que dice que la función primordial eh, de la conexión de la vida es la que permite la manifestación misma de la vida y entonces, ¿qué quiere decir exactamente con ello Rolando Toro? Bien, en el punto 2, Rolando hablaba de la autodivinización, que es una pulsión eh, que nos habita de un saber cósmico en el cual ordena todo aquello que existe, que es vida. Entonces, De la misma manera que una semilla de un peral como hicimos en, la, en el ejemplo an anterior, eh, nadie le dice que ha de ser un peral y que va a dar peras, sino que hay una, un orden cósmico que la habita que la hace ser aquello que es pues en el ser humano ocurre exactamente lo mismo. Y eso es lo que Rolando desarrolló en el punto 2 y se basó en el mito de Prometeo, en el mito griego de Prometeo y en algunos autores del campo de la biología, de la antropología y de la teología que verás en vídeos anteriores. Hoy... Rolando va algo más allá y dice que simultáneamente a esa pulsión del ser humano de reencontrarse con esa realidad que es ser divino, ese camino de integrarse como ser divino, no solo humano, sino como ser divino, añade que simultáneamente solo puede darse ese camino de integración si existe la Conexión, la conciencia de la conexión a la vida. Entonces, ¿por qué? Porque la vida se da, ese orden cósmico que habita todas las formas se manifiesta porque no está separado, está unido a todo, a todo lo que le rodea, está conectado a la vida. No hay cómo estar separado, porque la vida es una. Y en esa unidad se manifiesta de infinitas formas, pero es una la vida. En el ser humano eh, nos hemos ido desconectando de la vida a partir de, bueno, de, los, de un estilo de vida que eh, lo que hace es mantenernos en una pulsión hacia uh, aquello que no es vida, o sea, a, aquello que es no vida. Entonces Rolando afirma que podríamos decir que la enfermedad es la ausencia de la vinculación con la vida, con todo lo que está vivo y genera, esa falta de conexión con la vida, genera eh, relaciones tóxicas que nos enferman, la toxicidad que nos enferma. Cuando, nos, cuando el ser humano se desconecta de la vida, eh, pulsa hacia lo que Rolando afirma como una monstruosa capacidad de combinarse con las cosas muertas en un proceso de sofisticación necrófila. Y te cuento qué es necrófila. Necrófila es una patología... Eh, en la que el ser humano tiene, disfrute, goce eh, en mantener relaciones sexuales con el cuerpo de una persona muerta. El ser humano cuando se desconecta de la vida desarrolla una monstruosa capacidad de combinarse con las cosas muertas en un proceso de sofisticación necrófila, estableciendo la vacía y muerta relación mecánica de la que habla Jasper. Y entonces aquí Jasper, vamos a ver quién es. entonces Este señor empezó, a, bueno, se formó primero, una, estuvo un año estudiando en Derecho, pero vio que no era lo suyo, entonces se dedicó a la medicina. Después, más tarde, se dedicaría a la filosofía. Mientras era médico, estuvo de voluntario, en, desarrollando su carrera de médico, estuvo de voluntario en un hospital eh, psiquiátrico con pacientes eh, denominados, en esa época, enfermos mentales, al que Jasper tenía curiosidad por saber qué es lo que les pasaba. Hemos de entender que en esa época la psiquiatría era sencillamente pues, un campo en el que no estaba desarrollado sistemáticamente los síntomas ni había diagnósticos concretos. La enfermedad mental se trataba como una, como un disturbio del ser humano y entonces se aplicaban tratamientos realmente bueno un poco bestiales por decirlo de alguna manera en el sentido del electroshock y tal. O sea para hacer volver al ser humano a su normalidad o a lo que se, se entendía como normalidad. Entonces No había una ciencia de la psicopatología y entonces Jasper se interesó para, para generar esa ciencia de la psicopatología porque los enfermos eh, psiquiátricos, los enfermos mentales mmm, explicaban eh, un montón de cosas que sentían pero los médicos, eh, como eran enfermos mentales, pues no les daban crédito. Pensaban que eran delirios y, y no, no daban crédito. Pero Jasper se interesó en, en lo que decían, en la palabra de los enfermos. Y creó una metodología, una metodología eh, que la llamó método biográfico, en el que... Eh, se basa sencillamente en escuchar eh, al, a la, al paciente y que el paciente vaya contando cómo se siente, eh, cómo siente su cuerpo, cómo, qué, qué es lo que piensa, qué, qué, qué, cuáles son sus reflexiones. Entonces, a partir de este método biográfico que desarrolló Jasper que fue eh, realmente... Eh, la primera vez que se tenía en cuenta a la palabra de las personas eh, llamadas enfermas mentales, eh, bueno, eso creó realmente un punto de inflexión en la historia de la psiquiatría, generando un, eh, un campo de psicopatología, o sea, generando la psicopatología como un campo científico, eh, donde desarrollar un diagnóstico, para eh, generar procesos de recuperación para las personas, que es lo que no había antes. Y, y hoy día sigue siendo los, un, un, el libro que, que escribió Haspers, que se titula Psicopatología general, es un libro de referencia hoy todavía en el estudio de la psiquiatría. Te recomiendo que vayas a la web donde he escrito este artículo mismo y allí vas a encontrar un link donde... Eh, eh, hay uno de los capítulos de este libro de, escrito por Jasper en el que vas a encontrar eh, muchos de los relatos de los, eh, de los pacientes que contaban los síntomas que tenían. Y entonces es de una, bueno, yo lo he encontrado como de una belleza extraordinaria porque las descripciones que hacen son, son absolutamente cotidianas absolutamente cotidianas y me hacen pensar muchísimo en procesos en los que vivimos las personas en general y que sí que es verdad que hay personas que tienen eh, una son muy sensibles y tienen esas tendencias a, a, al, al delirio pero déjame que me haga una referencia a... Muchos de los seres iluminados que se llaman iluminados eh, en la India que eh, en sus orígenes habían sido eh, tratados como esquizofrénicos por lo que relataban en sus, en sus compartires. Pero en el entorno cultural de la India, eh, por ejemplo... Sri Ramakrishna, que es uno de los sabios del hinduismo, solo tengo que decirte, por ejemplo, que Mahatma Gandhi dice que la vida de Ramakrishna fue una ilustración práctica de no dañar, que su amor no conoció límites geográficos ni de otro tipo, y bien, y hablan de él, bueno, es un, es, es un sabio iluminado, santo, lo llaman, reconocidísimo en la India, pues este señor, por ejemplo, pues al principio... Ya lo llamaban de esquizofrénico. y fue el dejar que la vida se fuera manifestando de él sin ponerle etiquetas y tratándolo de una manera cordial que fue ordenando todo lo que le ocurría dentro hasta que fue manifestando lo que él contaba dentro de forma ordenada, que manifestó su santidad. Entonces, con esto no te estoy diciendo que todas las personas diagnosticadas de esquizofrenia sean santos. Lo que me estoy cuestionando es eh, cómo valoramos lo que es normal y lo que no. Y cómo lo etiquetamos y, y en fin. Pero bueno, esto sería quizás otro tema. El caso es que eh, Jasper, a partir de allí, creó diagnósticos a partir de todo el método biográfico, pudo crear diagnósticos y procesos de curación. Y entonces Jasper empezó a dedicarse a la filosofía. Entonces dijo que había dos tipos de delirio. Un tipo de delirio que era un delirio que no tenía ningún antecedente, o sea, que se daba como de forma natural. Y otro tipo de delirio... Que era un delirio vivido a, tra a partir de situaciones límites. Entonces, ja para Jaspers, Hasper, para eh, este segundo tipo de delirio, que es el secundario, fruto de las vi de vivencias de límite, eh, llevan al ser humano a desconectarse de la vida y por lo tanto aumentar esa pulsión hacia la muerte que le lleva a vincularse a cosas y personas no conectadas también con la vida y sobre todo a la tecnología entonces para Jasper hay una frase muy interesante que te voy a leer no en la que dice hemos sido arrancados de nuestro contexto natural originario y vivimos o sobrevivimos en un nuevo contorno en el que la técnica, la tecnología, hace que todo dependa de la función del aparato artificial. Si el aparato falla, la vida confortable se convierte en la suma penuria, nunca conocida antes. El hombre queda entonces más abandonado que en la existencia natural del campesino. Y en ese abandono, el ser humano se va abandonando a la muerte, desconectándose cada vez más de la vida. Y, y eh, el proceso de reconectar a esa persona con esa tendencia es un proceso en el que eh, Rolando afirma que hay que hacer un entrenamiento y utiliza justamente esta palabra un entrenamiento para la reconexión con la vida este entrenamiento Rolando Toro dice que se, que se debe dar en tres niveles que es la conexión a, a, a uno mismo que es la unidad primordial en la que por ejemplo, y cita concretamente la posición generatriz de intimidad en la que puedo llegar a sentir el íntasis o la felicidad plena de sentirme unida eh, a lo primordial, a la vida que me habita. Que sería la, el primer nivel, la conexión a una misma, o sea, a la unidad primordial. Y entonces el segundo nivel sería... La conexión al otro, o sea, a la especie humana. ¿Cómo? Pues a partir de la mirada, de los gestos, del contacto. Es allí donde puedo llegar a percibirme, no solo como una unidad primaria, sino una unidad primaria en la que estoy vinculada a la especie humana, que sería el segundo nivel. Y el tercer nivel sería la conexión a, a, a todo, al universo, en palabras de Rolando, al universo, que puede conseguirse a través del trance eh, propuesto en Biodanza, donde puedes llegar a, percibir, a percibirte eh, en un estado de, eh, de éxtasis, de tal forma que... Uh, uh, de éxtasis cósmico en el que te percibas pleno hasta el punto de expansivo de sentirte universo una unidad individual y cósmica a la vez estos son los tres niveles uh, de conexión con a la vida que Rolando dice que se entrenan en biodanza, en las sesiones de biodanza. Pues hasta aquí el punto 3, titulado Conexión a la vida, eh, desarrollado por Rolando Toro. Espero que estos vídeos te sean inspiradores. Muchas gracias. Amor y servicio.